<ríe> Muy buenas noches, para habernos matado. Menos mal que al final ni nos hemos matado ni nos hemos morido. Ha sido susto, mm, susto más que otra cosa. Bueno, eh, el título creo que dice algo, subnormales profundos, y es que de verdad, eh, ahora lo voy a explicar, ahora lo voy a explicar claramente, porque es que tenemos una jarta, una jarta de políticos que son subnormales profundos. no sé Yo no sé cómo de, realmente al final ya, ya decirlo, ¿eh? pero, pero es increíble. Por algo muy sencillo. Eh, pero bueno, hoy es 23 de febrero, un día muy importante en la historia, eh, bueno, en la historia no tan, ya no tan reciente. Eh, nuestra también en España, el famoso 23F, pero fijaros que el 23 de febrero de 1455 Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta, fue el primer li libro impreso. Y, y, y bueno, pues fue el 23 de febrero de 1455. El 23 de febrero de 1765, fijaros ya, ya un poquito más tarde en Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno al que denomina aire inflamable. ese hidrógeno que deseamos todos que sea más fácil de, de bueno pues de desgranar y que se pueda utilizar de una forma pues eso barata y, y eficiente. no con al, al saber ya la esa parte de hidrógeno que tenía el aire, ya se pudo determinar la composición de la atmósfera, más o menos, ¿vale?, aproximadamente. En 1836, en San Antonio, Texas, comienza la bata, famosa batalla del Álamo. Y en 1893, Rudolf Diesel recibe la patente del motor diesel, ese que se quiere encargar ahora. En vez de mejorarlo, pues, poder... Nah, o sea, porque... Hay que dejar de depender de todo eso, cosa que a mí me parece bien, que haya que dejar de depender del petróleo, pero creo que cada cosa debe llevar sus tempos y se están equivocando y no es claro, así no estamos metiendo la bofetada. Aparte, es que no va a valer para nada. O sea, ya lo dije ahí con ese, esa explotación del, de, de, del Ártico que quiere, que quiere Putin, pero es que no la quiere Putin, la quieren todos. ¿Vale? Es que, o sea, lo ponen todo en palabras de Putin, pero es que la quieren todos. En fin, el 23 de febrero de 1913, en Santander, se funda el Real Club Racing de Santander. Para esos futboleros de Santander, felicidades. El 23 de febrero de 1918, en la URSS, se funda el Ejército Rojo. El 23 de febrero de 1919, en Italia, Benito Mussolini, justo un año después, funda el Partido Nacional Fascista. Eso es el fascista, no lo que dicen algunos idiotas que no tienen ni idea de lo que es un fascista. Y seguramente si lo vieran, saldrían corriendo, lo típico. El 23 de febrero de 1947, Werner Heisenberg declara que la Unión Soviética al finalizar la guerra ha contratado a físicos nucleares nazis alemanes, que no es ni más ni menos que lo mismo que hizo Estados Unidos. Pero claro, al final solamente se escucha a un lado. El 23F, 23 de febrero de los años 81, en España el teniente coronel Antonio Tejero realizó un Intento fallido de golpe de Estado, conocido como el 23F. Y el 23 de febrero de 1982, esto es, esto, es, esto es un dato interesante, ¿vale? 23 de febrero de 1982. ¿Qué hace Dinamarca? En vez de hacer como todo el mundo quería, ¿vale? Que era entrar en la Unión Europea, pues eh, Dinamarca, por el 52% de los votos, apoya en referéndum su salida de la Comunidad Económica Europea. Tela. El 23 de febrero de 1983, en España, al día siguiente de, que, de hacer esas declaraciones que dije ayer, el ministro, fantástico ministro, Miguel Boyer, expropia rumasa a José María Ruiz Mateos. Y el 23 de febrero de 1998, Netscape Communication Corporation, eh, ¿qué pasa? Netscape era el navegador por excelencia que había antes, ¿vale? Hace años. Eh, bueno, pues esta empresa decidió crear mo mochila.org y... Pues empezar a desarrollar un navegador, eh, bueno, pues eh, que era Mozilla, basado en, después de la base de Netscape, que era a mí, me gustaba, a mí me gustaba mogollón. Bueno, el 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt es secuestrada por las FARC en Colombia, y bueno, durante, durante un meeting y estuvo 2.323 días secuestrada, la pobre mujer, al final la liberaron bien... El 23 de febrero de 2005 se confirman por primera vez los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein para las cercanías de los agujeros negros. Y finalizamos con el 23 de febrero de 2012 en España, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratifica, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón, de un juez, entre otros muchos, que se piensan que son intocables y al final caen como moscas. Ay, amigo, cuidado que no, ni todos somos intocables ni nadie está libre de caer. Edificios más grandes han caído. Bien, hasta que hayas aprendido a ser tolerante con las personas que no siempre están de acuerdo contigo, hasta que hayas cultivado el hábito de decir alguna palabra cordial a aquellos que no admiras, hasta que hayas formado el hábito de buscar lo bueno en los demás en lugar de lo malo, no podrás tener éxito ni ser feliz. Buscar, sobre todo, las cosas positivas que tienes alrededor de la vida. Al final, seguro que con eso podremos ser felices. Bueno, hablando de sus normales profundos, <ríe> ¿cómo, es posible, ¿cómo es posible que la Unión Europea hoy haya prohibido a, a la gente, a sus trabajadores, a sus integrantes... ...usar TikTok en los teléfonos oficiales. Es decir... ...yo... ...soy trabajador de una empresa... ...me dan un teléfono de empresa... ...y yo pongo TikTok... ...y lo más probable es que tenga problemas, O sea, no se me ocurriría... ...no se me ocurriría poner TikTok. Bueno, pues toda esta panda de subnormales... ...lo hace. Holanda... ...ha sido el primer país... Eh, ...están pues... Eh, ...diciendo que... ...bueno, pues van a pedir al Congreso... ...que... ...en los teléfonos oficiales... ...no se pueda tener TikTok pero son subnormales, pero son imbéciles pero son idiotas, seguramente eh, claro, si, si eso es en los países más arriba, yo no quiero ni pensar lo que puedan tener en sus teléfonos móviles y lo que claro eh, Marruecos tiene de, de, de, de políticos españoles ¿vale? con los teléfonos, luego es que nos han espiado es acojonante o sea, es flipante a mí es que me resulta indignante, me mosquea y luego encima son los subnormales que te dicen lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir y que tienes que pagar impuestos para que ellos coman y vivan. Y vivan de puta madre. No, no, no para que digan mal, para que digan de puta madre. Pues que se los follen a todos. Aunque en este vídeo ya no vaya a monetizarse, me da igual. Que les den por culo y que les den por de amarga a los pepinos, vaya gentuza asquerosa. En fin. <risa> perdonad, pero es que hoy como he estado con el tacataca. -taca, todavía tengo. Joder, esto es. Buah, de, del electrocardiograma. Hemos salido bien al final, pero es que vaya tela. En fin, es lo dicho, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, ¿vale? Importante que es gratis y pues, a mí me ayuda, a mí me viene bien y a vosotros os da igual. En fin, eh, bueno, eh, sobre algo que hoy lo claro, me he tirado en el hospital prácticamente todo el día, con 20.000 pruebas, todavía me tienen que hacer más. Cuando me coloquen en el holter ya os tiré a ver cómo va el aparatito. Um, porque, bueno, nos hacemos mayores y a veces, pues me dice me dijo ¿qué te ha pasado? digo, joder es que estaba tradeando con Bitcoin y no, mentira <risa> mentira eh, pero sí que hay algo que un vídeo que iba a hacer hoy en el otro canal si todavía no estás suscrito al otro canal os dejo por aquí el link para que os suscribáis eh, eh, sobre el tema de un banco tanto nacional como, como extranjero para, bueno, pues digamos eh, amigo del de las criptos con lo que se puede trabajar bien y bueno pues de tal forma también que si le vas a hacer un regalo en criptos a tu a tu mujer pues tengas una ruta y también explicaros cuál es esa ruta ¿vale? ideal ideal y, y no perfecta porque ninguna ruta es perfecta y si haces algo malo tu mujer va a ir a por ti eh, pero bueno que que lo tengáis ahí a, a, a la utilización que cada uno crea conveniente que debe de hacer sobre ello vale. cada uno es responsable de eso bueno, Bitcoin se está comportando muy bien joder, que no, como dices eso con la caída y mira, esta, esta vela es muy fea muy fea, un 2,5% ya, pero es que lo que habíamos subido, pues esta caída y lo que habíamos subido aquí ¿Vale? porque lo que habíamos oído de aquí ni os cuento o sea tampoco es para, para nada simplemente está en bueno la línea que teníamos de punto de pivote no se ha perdido, está bien creo que la idea que yo tengo que es de seguir hasta este siguiente punto de pivote pero bueno, tonteando lateral para ver qué pasa una vez que llega a la línea de tendencia es, es la correcta no sé si, si irá, pero si no es la correcta ya sabemos que tenemos debajo otro punto otra línea en 22.000 y pico más o menos ¿Vale? esto es eh, si las cosas se siguen cumpliendo o de forma alcista pero os recuerdo y os digo lo mismo que en el título no estamos alcistas o sea, todavía eh, no somos alcistas ¿Vale? tenerlo, tenerlo claro porque Yo he dicho un montón de veces pero lo volvemos a repetir volvamos a lo de siempre ¿qué hemos roto? la línea de tendencia principal ¿sí? Ya está. Ahora que hace falta romper la zona de 25.000 con claridad y no la hemos roto, simplemente hemos venido, la hemos tocado y ya está. Ahora que nos mantenemos en la zona, guay, fenómeno. Eso es fantástico, eso es lo ideal. Lo hagamos como lo hagamos, ¿vale? Es lo ideal, es perfecto. Ahora hay que romperla y hay que romperla con claridad. Si rompemos este mínimo, perdón, este máximo anterior y seguimos haciendo máximos y mínimos ascendentes, y después de la, esta ruptura, yo podré decir, no estamos bajistas. ¿vale? Eso no quiere decir que en un momento del mercado, por otras muchas cosas que pueden pasar, se nos puede ir al oh, carajo. Bueno, hoy hemos tenido eh, noticias medianas medianas, yo para mí no dejan de ser malas, vale, Es decir que no que no sea, el país no tenga un, una producción, en este caso Estados Unidos eh, SPMI pues no haya sido tan bueno el producto interior bruto no sea tan, tan guay, eh, vale pues no, no eh, digamos que se está, está inflacionando un poquito bueno, de momento todavía está en inflación en, en periodo inflacionista ¿Vale? ...hasta que no sea igual, se queda ni más o menos... ...pero si tú sumas eso, más... Eh, eh, ...los tipos de interés... ...estás más o menos en la inflación... Ahí, ...una cosa un poco... ...un poco rara, ¿vale? Ahora, RSI de momento en diario... ...no estamos rompiendo la línea de tendencia... ...que tenemos que romper, con lo cual... Mmm, ...seguimos ahí tranquilitos... ...por encima de 50... ...estamos en una zona eh, que no es nada mala... ...es una zona de construcción... Eh, ...si nos vamos a cuatro horas... Que estábamos antes, bueno, pues estamos, hemos perdido la de 50, pues intentamos recuperar 50, ¿vale? A ver si lo conseguimos o, o, o, qué, o qué quiere hacer esto. Lo vamos a estar descubriendo mañana fácilmente. Importante que tenemos que tener muy en cuenta en el diario es el volumen, ¿vale? Llevamos tres velas rojas seguidas con un volumen muy similar, al menos cara a, a lo que tenemos aquí en Binance. Si nos vamos a BLX mañana podremos observar el volumen de hoy, que creo que va a ser interesante, con eh, una subida, o sea, tenemos el, volumen, el mismo de ayer y de hoy, pero tenemos subida respecto al día anterior. Bueno, pero estos dos, y más el de hoy, nos pueden decir también bastantes cosas. Necesitamos que el volumen siga subiendo, siga un poco en ascenso, aunque caiga bueno, de momento no es mala si vemos la vela del día de ayer cerrada por fin de todos los mercados, ¿vale? os recuerdo que el BLX es todo, vemos que lo que hizo fue venir a apoyarse en esta zona en la zona de los 23.763 zona de soporte, apoyarse y rebotar ¿vale? entonces varía un poquito el dibujito un poquitito eh, si nos venimos a este otro vale entonces ¿qué ha hecho? más o menos lo mismo venía a rebotar hoy ha venido a rebotar, pero tenemos una vela roja. eso, lo ideal, es en vez de tener esta vela así de roja de indecisión, si hubiera sido una indecisión verde, pues molaría más. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los mercados mañana. Porque mañana se va a absorber bastante lo que hayan dicho muchos políticos hoy, con muchas payasadas. Que bueno, ahí os he dejado una, una miniatura para que le tiréis dados, si queréis. En fin... El resto del mercado, Ethereum, pues sigue en su pequeña batalla por intentar romper la línea de tendencia, justo se ha venido a ella, ha bajado y bueno, pues ahí está, en diario, intentando cumplir con esa ruptura. Pero ahora qué pasa? Que estábamos en, la, en una zona en la que teníamos la resistencia y la línea de tendencia, ahora mismo, bueno, pues ya empieza a ir poco a poco a una zona en la que va a tener solamente la, bueno, solamente, que no es poco. La línea de tendencia y después tendría que ir a atacar la resistencia. Entonces, posiblemente si lateralizamos, rompemos, nos encontramos con la resistencia, hacemos pullback y luego lo vamos arriba, entonces sí podría estar bien. Pero vuelvo a repetir: de momento no estamos en un mercado alcista. ¿vale? El Total Market, por su parte, un día de indecisión, la dominancia de Bitcoin, otro día de caída. Está, de todas formas, en una zona de seguridad, todavía no ha perdido. Recuerda lo que decíamos, podríamos hacer un doble techo y caer. Y si empezáramos a caer definitivamente y mañana ya hacemos otra roja por aquí, eh, pues bueno, ya podríamos pensar en, en entrar en ¿qué? En altcoins contra bitcoin, ¿vale? Que es, es donde podríamos sacar un rendimiento pues, bastante decente eh, si eh, estamos muy atentos a... A, a lo que nos van diciendo las gráficas evidentemente, por su parte los cortos de Bitcoin subiendo hoy en la zona en la que, bueno, tenemos aquí un, una zona de seguridad en la que estamos eh, si no la perdemos hacia abajo pues si la perdíamos estaría bien porque veíamos un pepinazo hacia arriba pero no estamos en una zona de, simplemente de carga, de parada, de decir bueno, pues eh, no, hay, no hay mucha chicha para los largos, hasta que el, de todas formas el RSI no vuelva a templar en la zona de 50, veis que ya subió, empieza a tentó en esa zona, pues intentará subir, volverá a tentar y hasta que no la pase, pues no veremos que los cortos puedan subir. Eh, eso nos lo va a decir también el resto del mercado, pero bueno, fijaros que tenemos aquí en beneficios eh, vibrate tenemos Audio, tenemos AMP, Chincoin eh, un 10%, un 10.70, ABA también un 9% prácticamente, ZRX un 8%, Tefuel un 6.28, Nebli un 6%. 28, Nebly un 6% Storch un 5,25 y Sushi un 5%. Estamos hablando contra Bitcoin. En la parte del de, de dólar, de los cambios contra el dólar, en la parte más positiva, vamos a ir a lo positivo, que para eso está. Pues Audio tenemos un 19%. Bueno, los cortes de Bitcoin, que es lo mismo. E Gern Finance, muy bien, un 12%. Muy bueno. A ver si llega a esta línea de tendencia que tenemos aquí. Eh, Estaría bastante bien que en este impulso consiguiera llegar ahí para luego lateralizar y pasarla. En Gincoin un 10% también muy bien. Melos un 1,81%. Uh, ¿Qué tenemos por aquí? Así interesante. Pues que ya empezamos a bajar. Nebli un 5.26. Uh, um, Presearch. Ahí sí. A por el, ¿eh? a por los 7 centavos. Va poquito a poquito. 4.96%. Hoy, otro 5% acá, por los 7 centavos, va subiendo esto como la puma y Storch, un 4,79, también está por aquí, TKO, un 4,56, bueno, entonces no se ha movido mal el mercado, la verdad, eh, no es que haya mucho en beneficio, porque aquí ya estamos un poquito, y ya empieza pues bastante, bastante rojito, pero no hay unas grandes pérdidas, ¿vale? Es decir, a pesar de lo que, bueno, Library y eh, un centavo coma seis, eh, no hay unas pérdidas enormes que podamos decir, vea, aquí hay... Aquí hay un mercado muy, muy malo, que va, ¿eh? Al revés, es, es, es sorprendente, es sorprendente que las pérdidas sean tan, tan bajitas, eh, con la que en un momento dado está meneando y con el meneíto que se le ha dado al mercado, pero oye, mejor, eh, bienvenido sea, en cuanto al SP500, hoy abraza la vela del día anterior, un día bastante positivo, vamos a ver qué pasa cuando llegue a la EMA 20 de diario, que yo creo que volverá hacia abajo, a ir hacia abajo y bueno, ya veremos a ver qué, qué respuesta tenemos ahí. Todavía no hemos llegado a tocar ni siquiera la línea de tendencia, creo que tiene que venirse más, más bien a esta zona, pero si perdemos la zona de los 3.000... A ver, espera, que lo vea aquí, voy a ampliarlo, porque si no, no lo, no lo veo bien. Una zona que no podemos perder, bueno, 3.900 evidentemente, pero la zona de 3.988 no sería bueno, ¿vale? perderla, porque nos podríamos ir un poquitito, un poquito más abajo, evidentemente la de los 3.030, o sea, 3.935 ya nos manda a la zona de soporte y, y Dios dirá. Y a partir de ahí Dios dirá. Pero de momento, es que es la realidad. La realidad es que tenemos máximo, máximo, máximo, ascendentes, y tenemos desde un mínimo, otro mínimo, otro mínimo, otro mínimo que son ascendentes. En Bitcoin. Igual que tenemos un mínimo, dos mínimos, no es que sean muchos, pero bueno, aquí tenemos unos máximos y otra zona de máximos ascendentes. Vamos a pensar en eso, vamos a ser positivos, pero insisto, no estamos todavía en un mercado alcista. Chicos y chicas, como digo siempre, muchas gracias a todos por, por, bueno, pues por haberos preocupado y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.